Pero no quería pasar esta noticia por alto Porque yo voy a dar mi opinión eh, particular Sobre lo que está sucediendo Con el video que se le borró al Alfa Llamado Coronao Con el artista internacional eh, Liu Pong ¿Qué pasa? Muchas personas se cuestionaban qué había pasado con eh, el video del Alfa ¿Quién lo borró? ¿Qué canción la, era la canción que había ayudado a borrarla? Entonces, ¿qué pasa? Ayer salió un video de estos muchachos que borraron la canción del Alfa Vamos a ver el video y luego continúo con mi comentario El menor que canta coronado, El que le mandó el copyright al Alfa Santiago Matías, vamos para allá hoy a las 9 de la noche Abren un espacio, estamos aquí con su manejador Ya tú sabes que lo que es, vamos para allá sigue que en un espacio para que hablemos Y le encontremos una solución a este problema Y lleguemos a resolver esto Hoy a las 9 de la noche, ¿dónde nos vemos? Allá en a los Poker Music ¿Quién es el que le habla? Raúl R.D. No, bulto, cántenle un ching ahí del tema Cántelo un poco coronado, del coronado, tema Coronado, coronado, coronado Salgo ahí, son míos <risa> con papel de baño Ya, yeah. estamos Yo entiendo Muchas personas dicen ¿Cómo es que estos muchachos tan jóvenes? Que pues Se les nota que son dos, dos muchachos De... Dos tigueritos que Son dos tigueritos que no tienen Tanto conocimiento en esto de la industria musical Y digital del streaming Que van a decirme a mí Que esos muchachos fueron los que le borraron el video al alfa Eso fue algo participado De alguien que está detrás de esos muchachos Alguien está detrás de esos muchachos. Pongan la foto del muchacho, que yo le mandé la foto de ellos dos. ¿Cómo es que esos dos muchachos van a frenar la, la segunda canción o el segundo dembow después de la romana más internacional y estos dos muchachos hicieron, eh, hicieron este daño económico, porque usted no se imagina lo que eso frena económicamente, esa canción, porque esa canción genera un, un dinero muy bueno. Entonces, estos muchachos que no tienen ni con qué caerse muerto, me van a decir que, man, que fueron ellos específicamente que frenaron la canción. Eso fue mandado. Alguien está detrás de esos muchachos. Puede ser que la canción que yo tenía coincidiera con la del alfa, porque muchas frases coinciden y se aprovecharon de esos dos muchachos para frenar la canción al Alfa, pero eso no hay forma que me digan a mí que esos muchachos, esos dos tigueritos que están ahí, esos dos pendejuses que ustedes ven ahí, sean lo que, lo que, lo que frenaron una canción internacional así, y en todas las plataformas digitales, estamos hablando que lo frenó en un canal de YouTube como el Alfa, que está certificado y tiene todas sus cosas bien organizadas, entonces, te me van a decir a mí que esos dos muchachos que están ahí, la, a mí en la foto ahí, pónganle en grande ahí, Meca, para que, lo pongan en grande, para que lo vean. Esos dos muchachos que están ahí me van a decir a mí que van a frenar una canción así internacional. ¿Cómo lo que más muchachos pueden hacerlo? Eso es, alguien que está detrás de esos muchachos. Alguien está detrás de esos muchachos que ayudaron a frenarle la canción al alfa. No voy a mencionar el nombre de, de gente, de, no sé si son artistas o mismos colegas, porque aquí eh, se usa mucho la envidia. En el mismo género hay mucha envidia, hay mucha gente que busca la forma de, de apagar el otro, de joder el otro. Pero alguien, me, algo me dice a mí, que esos muchachos, la verdad, la verdad, esos dos muchachitos que ustedes ven ahí, que son dos pariguayitos, me van a decir a mí, alguien ayudó a frenarle la canción al alfa. Y lo digo, claro. No, no, no, no, no, son dos muchachos, son dos muchachos que se dejan usar. Esos dos muchachos se dejaron usar... Para poder pararle la canción al alfa. Una canción de la. O sea, estoy hablando de la can segunda canción más internacional después de la romana, de Dembow. No, pero yo vine así, yo vine así y, y crecí. Y yo me, me, me, me tiró una ahí. <risa> eh, vine así, pero estoy así. Ya. Es importante que hay que investigar bien eso. Yo soy el alfa y mando a investigar bien eso y los lo jalo a los dos para ver quién fue que lo mandó a ellos a ese tema, a bloquear ese tema. No hay forma que me digan a mí que esos dos muchachos fueron los que frenaron la canción Coronado del alfa, Dije porque ellos les dio la gana, que porque es tan fácil así. Eso no hay forma que me lo expliquen a mí. Bueno, señores, recordarles que siempre estamos activos a través de nuestras redes sociales. Síganos a través de nuestras redes sociales que siempre estamos conectados con ustedes. Así que nada, continuamos más con el toque de mediodía.